de tratar de portarte bien digo no vayas a matar al tipo que vas presa sí mi hermano también me lo dijo me dice y digo ¿viste? entonces te aconseja bien porque la sintió como gritaba como una salvaje dice que lo hizo a las 7 de la tarde lo hizo para que todos la escuchen para que todas las personas escuchen y un vecino, dice que alquilaba a de hacía 40 años, que ella creía que era propietario, uno que era peluquero, dice que le dijo, Margot, en el mismo piso, al lado del tipo que ella quiere matar. Margot, nunca te sentí así. Le dijo, me tiene cansada, dice el viejo de mierda.